Interesante como todos acá. Adelante, Fulvio. Buenos días, amado. Carolina, Yerjan, Francis. Pero, te veo agotado. Fulvio. Eh, y con alegría. <risa> <risa> Mucho trabajo y alegre. Porque no damos abasto juramentando gentes que eran de las bases del PLD y de otros partidos que se han unido al cambio. Por eso nos sentimos bien con la reacción que ha tenido este pueblo, con la reacción de buscar un cambio y requiere el esfuerzo de todos los ciudadanos de buena voluntad. Miren, darle las gracias a todas las personas que donde nos ven nos asocian a de mañana y les envían saludos a cada uno de ustedes. Ayer ya le envían algunos cocotazos, pero a la, lo, lo, la mayoría lo la mayoría los quieren, los quieren. Y en este tramo político que estamos transitando ya para eh, llegar al 5 de julio, los compañeros inventan cosas y ahora se han inventado que ya iniciaron los nueve días. Del PLD Anda. Y que la vela es el domingo Que ya la vela es el domingo Y aunque den salami Se van Aunque den eh, arroz Se van, aunque den aceite Se van, aunque den pan sin mantequilla Se van Y ellos están haciendo sus propias eh, Actividades Un llamado A tomar en cuenta eh, los cuidados que debemos de tener en, en el diario vivir y estar siempre atentos que entre nosotros debe haber siempre armonía miren de acuerdo a los acontecimientos de los últimos días aquí en la provincia de Duarte me atrevo a afirmar que el PLD declaró a la provincia Duarte como perdida la declaró como perdida en las circunstancias que estamos ahora ya declararon a la provincia Duarte como perdida entre otras tantas en el país pero en el transcurso de estos meses hemos visto siempre Ciertas resistencias a algunas facilidades que hay que dar a los dominicanos en el exterior. Y ahora se han dado algunos casos. Yo tengo algunos casos que han llegado hacia mí de, de personas cercanas. Su madre que vive aquí, por ejemplo, una de ellas, aparece en el padrón allá en Estados Unidos... Y sus dos hermanas que están en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, que votaron allá en el 16, que no han venido para acá el 16 a la fecha, resulta que aparecen votando aquí. Entonces, desde aquí, hacemos un llamado a la Junta Central Electoral para que pueda investigar qué es lo que está sucediendo. Y también a los partidos aliados y a, no, y a nuestro propio partido porque tenemos que darle una respuesta a esos ciudadanos dominicanos que tienen todo el derecho a ejercer su voto yo envié a producción eh, una actividad que se hizo en, en Estados Unidos en la Gran Manzana esa es en Boston si le puede dar audio por favor Lo mismo pasa en nueva york lo mismo pasa en miami lo mismo lo mismo pasa en españa y yo también envié un cortito eh, que quiero que me ponga la última parte de lo que sucedió en la gran manzana que allá fue vehicular con la gente en las calles con mucho orden mucha tranquilidad pero hubo una manifestación bien larga, bien larga, una caravana bien larga. Entonces, ahí está el interés de la gente en el exterior de emitir su derecho. Las condiciones allá favorecen mucho a poco al candidato de nosotros, el PRM, a Luis Abinader, con, una, con un amplio margen en lo que es la diáspora dominicana. Porque allá no se le puede llevar dos do galoncitos de gas, que son 200 pesos, 220 pesos, 110 pesos. Ni se le puede llevar pan con mantequilla. Ni se le puede eh, distorsionar eh, fácilmente eh, con un picapollo el interés, ¿verdad? Y allá las condiciones son totalmente diferentes. Es prácticamente un 80-20 que hay allá y ustedes lo van a ver. En Puerto Plata, aquí, recientemente, este sábado, que es la última partecita que quiero que producción me ponga, eh, estaba ya la presencia del candidato oficialista. Y en la noche, pues llegaron todo eso que ustedes ven ahí, esa fila de camiones del plan social, porque eh, el candidato iba para allá. Y así... Con, esas, eh, con esos usos de los recursos del Estado y nada de eso, nada de eso ha valido, absolutamente nada. La gente está clara, la gente le está cogiendo todo y tiene otra intención. Aquí se hizo eh, una urna en el Parque de los Mártires de esas personas que andan de provincia en provincia y, lo, y los resultados que hubo en el Parque Los Mártires fueron resultados exagerados, eh, 69 a 9, fue una exageración lo que pasó ahí, 69 a 10, en esa parte, en, en la parte popular. Lo cierto es que anuncio aquí que esta provincia se va a ganar con un 57% en esta provincia, este 5 de julio. Los duartianos estamos empoderados por el cambio. Muchísimas gracias. Bien, gracias a Fulvio Ureña por eh, su comentario. Vámonos.